Hola a todos. Qué bueno que nos acompañan. Les saluda Bolívar Balcácer. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico que me llama poderosamente la atención. En el día de hoy, salí con un amigo a caminar por las calles de la Gran Babel de Hierro, la que estoy visitando hace unos días. Y en este recorrido por la Gran Babel de Hierro, quise ver la realidad que hoy están viviendo. Miles de de latinoamericanos en la Gran Manzana. Y es que en Nueva York también se está pasando hambre, mucha hambre. Y aunque muchas personas piensan que esta ciudad lo tiene todo y que aquí no pasa nada, es una de las ciudades donde hay el mayor índice de miseria que puede haber en cualquier país del mundo. Y sobre todo en una ciudad que todo se desperdicia, todo se volve. Nueva York no es el Nueva York de antes. Hay un Nueva York en el 9-11 y hay un Nueva York después del COVID. Y este último Nueva York es el que hoy está pasando hambre, aunque ustedes no lo crean. Y es que en la ciudad de Nueva York, cerca de un millón de personas vivían en inseguridad alimentaria antes de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, esa cifra se ha duplicado hasta ahora, llegando a 2 millones de personas en condición de hambre por la crisis. Las imágenes que están viendo y que van a ampliar en este comentario que hago este miércoles eh, 11 de mayo, fueron tomadas en la mañana de hoy y dan testimonio de la cruda realidad que viven los latinos de Nueva York en estos días sin tener una mano solidaria que se apiade de ellos en el sector político al que solo les interesan los nuestros en tiempo de campaña y los olvidan luego y eso lo estamos viviendo ahora si hoy muchos no han muerto de inanición es porque algunas iglesias se han enfrascado en buscar comida para los pobres de solemnidad, en que han convertido a nuestra gente en la gran babel de hierro los políticos incapaces, los que odian a los pobres y lo demuestran con su comportamiento hipócrita, reflejado en cada calle de nuestros barrios en la Gran Manzana. Para que tengan un ejemplo de lo que decimos, el distrito neoyorquino de Queens ha pasado de ser epicentro del hambre que padece Estados Unidos con cifras de inseguridad alimentaria sin precedentes. Desde que existen estadísticas, la misma situación se da en el Bronx y el Alto Manhattan, barrios predominantemente latinos y con mayoría dominicana. Las kilométricas colas del hambre se han normalizado en el área multicultural donde conviven 2,2 millones de personas, de las cuales el 28% son latinas, el 27% asiáticas y el 20% afroamericanos. El 47,2% del total son migrantes, muchos de ellos sin papeles, empleados en la hostelería, que han pasado de alimentar a los demás a hoy morir de hambre. En diciembre, los datos del House Pulse Survey resultaron reveladores. Uno de cada ocho norteamericanos, 26 millones de personas, admitía no tener suficiente comida para alimentarse. Un porcentaje cada vez mayor de neoyorquinos experimenta hambre y depende más de la asistencia alimentaria de emergencia. El 74% de las... Te despensas de alimentos y comedores populares a través de los cinco condados reportan un incremento en el número de visitantes. 76% de los que acuden por raciones de comida son familias con niños, 60% son ancianos, 58% son familias inmigrantes y 16% estudiantes universitarios. Para que tengan una idea cómo anda el hambre por estos lares, Además de crear inseguridad alimentaria, el aumento del costo del alquiler que supera los ingresos en la ciudad de Nueva York es un verdadero problema. Casi la mitad de los residentes de la ciudad de Nueva York, 47%, están afectados por las rentas altas y 462 mil hogares de neoyorquinos inquilinos pagan más del 50% de sus ingresos en alquiler con amenaza de aumento en los días por venir. La aceptibilidad del alquiler conduce al problema de la falta de vivienda. En noviembre del 2019, para que tengan una idea, había 63.092 personas sin hogar, incluidas 14.973 familias sin hogar con 22.258 niños que dormían cada noche en el sistema de refugios municipales de la ciudad. En otras palabras, Nueva York se fue de bruces. Hoy, en la tarde de hoy, el alcalde Eric Adams, en una rueda de prensa que duró 56 minutos, admitía que la delincuencia tenía de rodilla al estado de Nueva York. Se lamentaba de la cantidad de armas sin números o armas fantasmas que ruedan enfrentando a la policía y haciendo de la ciudad de Nueva York un verdadero pandemonium. El alcalde fracasó y lo dijimos hace un tiempo. El alcalde no da pie con bola y a esto hay que agregarle el problema del hambre que viene azotando a los nuestros. No hay trabajo, hay una proliferación de ratas gigantescas que también está dañando no solamente a la ciudad, sino a los vehículos que se quedan en las calles y avenidas del estado de Nueva York. En otras palabras, urge darle un booster a la ciudad de Nueva York para evitar que desaparezca fruto del desorden que tienen las autoridades municipales en una ciudad que, si o no, hoy no hay ni ley ni orden. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos.